Luis Rosario, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se opone a que la constitución dominicana sea modificada, como lo expresó el ministro de Interior y Policía, José Ramón Monchi Fadul, para habilitar al presidente Danilo Medina. La posición del ministro de Interior y Policía en términos de modificación de la constitución, eh, soslaya ya en lo irracional Ya la constitución dominicana no resiste, no aguanta más Una nueva modificación oportunista De claro posición, de conveniencia Como hasta ahora ha venido suscitándose y ha venido dándose La constitución es clara en términos de lo que podrían ser los intereses Personales de alguien y de intereses de grupo por lo que nosotros consideramos de que ese planteamiento soslaya en lo irracional es improcedente, es inoportuno. El momento en la sociedad ya no aguanta más una modificación más a la constitución. Y por ende, si queremos vivir en un régimen de paz, de tranquilidad y de respeto a la democracia, hay que evitar este tipo de oportunismo malsano que tienden a crear desasosiego, pánico eh, y si se quiere, hasta desasosiego en la misma sociedad. Y